La Virgen del Montesino lo que se trata es de rememorar eh, la, la, la Virgen que apareció en la época de los árabes, eh, en, eh, se le apareció a una pastora que le faltaba un brazo. Dicen que como consecuencia del milagro de la, de la Virgen el brazo se le recuperó, fue al castillo de Alpete a, a enseñárselo al capitán Montesinos, que era el que dominaba la zona, y maravillado por tal milagro, se convirtió. ...más bonitos de Guadalajara, de Castilla-La Mancha y de España... ...aquí a los pies de la Arandilla, en el Alto Tajo... Eh, eh, ...celebrando la Virgen del Montesino con los siete pueblos... ...con los vecinos y vecinas... ...y muy orgulloso de la hermandad que aquí se produce... ...de la convivencia y que es un ejemplo y un estímulo para todos y para todas... ...la verdad es que esta comarca del Señorío de Molina del Alto Tajo... ...es uno de los lugares más emblemáticos... ...nadie que lo conozca no repita la visita... ...aquí es obligatorio repetir porque hay tantos lugares para disfrutar... ...y lo que quiero hacer desde aquí es invitar a todos los vecinos y vecinas... ...de la provincia de Guadalajara, de Castilla-La Mancha... ...a que vengan a conocer... Me parece que llevamos documentado pues 781 años. Entonces, después de, de una época en que la fiesta empezó a declinar, la gente termina, no terminaba de acudir, nos juntamos los siete pueblos, originariamente eran 13, y los siete pueblos después hemos constituido la Asociación de Pueblos del Montesino. ...y toda nuestra ilusión, todos nuestros esfuerzos... ...es recuperar la tradición, recuperar la fiesta... ...y recuperar el entorno". ...desde luego bueno pues eh, maravilloso... ...dentro de lo que es el parque natural del propio Alto Atajo ...para acompañar a los siete municipios... ...bueno pues en este encuentro de hermandad, de fraternidad... ...y queremos poner en valor además en unas fechas... ...donde estamos celebrando distintas efemérides... ...todas en torno al valor y a la riqueza de nuestro medio natural".